Buenas tardes. Creo que ya hemos empezado con el webinar. Eh, me presento. Mi nombre es uh, Pera Fulguera. Soy vicepre vicepresidente de AFASAF, que es la Asociación de Familias de Afectados por el Síndrome Alcohólico Fetal. Pero soy vicepresidente porque soy padre de uh, un niño que ahora está a punto de hacer 18 años, que, vino hace unos cuantos de Kazajstán y que está afectado por el, por el TEAF. Primero de todo, saludar a todos los asistentes, eh, tanto a los de Cataluña como los de España, pero también y especialmente a todos los participantes en países de habla hispana, especialmente desde Latinoamérica, Estados Unidos y otros lugares del mundo. Para nosotros, como a AFASAF, es un, muy importante esta visibilidad internacional del problema del TEAF, porque se trata de forma muy distinta en distintos países, porque la relación con el consumo de alcohol también es un tema cultural y que se vive de forma muy distinta en muchos países, pero el problema es global y social. Y nosotros dar visibilidad a esta afectación es importantísimo. Por eso también queremos agradecer la oportunidad que nos da el Hospital de San Joan Dadeu y Salud Mental Sontres y Shanta de participar en esa extraordinaria herramienta que llevan desarrollando en estos últimos años para... Poner a, para darnos acceso a recursos, a contenidos, a información, a inteligencia sobre el, los problemas de salud mental. Cuando entramos en contacto, con primera vez, con, con el equipo de Tres y Shanta, hablamos de que no había una presencia del, del SAF eh, dentro de ese banco de datos. Y ellos, conscientes del problema, dijeron, sí, sí, queremos arreglarlo y queremos que nosotros, que, no, que AFASAF participe en, en este trabajo. Y por tanto, les agradecemos muchísimo que nos hayan abierto las, las puertas desde nuestra modesta contribución como padres y madres de afectados a un entorno mmm, especializado, y uh, relacionado con las principales competencias que pueden ayudar a nuestros hijos e hijas a tener una mejor calidad de vida. Así que, eh, muchísimas gracias. Solo empezamos solo empezamos incorporando este webinar a son Santa, pero hay, habrá más cosas en el, en el futuro en las que esperamos poder aportar todo lo que esté en, en nuestra mano. Para nosotros, como decía, es importante esa visibilidad porque el, el SAF como afectación o el TEAF como, como espectro, nosotros preferimos llamarle TEAF porque incorpora más características que, que, el, que el puro SAF, pero si ya nos lo explicarán con un poco más de detalle después, eh, como decía, sabemos que esta es una afectación oculta, es algo de lo que no se habla mucho o incluso de lo que no se quiere hablar mucho. ¿Por qué? Lo iremos viendo, tendremos oportunidad de comentarlo, pero es de esas afectaciones complicadas, de esas afectaciones, sobre todo que cuesta mucho que sean diagnosticadas o que sean diferenciadas de otras afectaciones más estándar como el TDAH, como el autismo, como la dislexia. De hecho, la mayoría de nuestros hijos han sido previamente diagnosticados erróneamente y también han recibido tratamientos y farmacología que no eran la más adecuada para ellos. Este es nuestro trabajo como, como asociación de padres, de divulgar, difundir y conseguir que haya un reconocimiento, porque hemos de ser conscientes que el TEAF es más prevalente que otras enfermedades u otras afectaciones con las que convivimos cada día. Por ejemplo, el autismo. Es más prevalente el SAF que el autismo. Hay más casos de SAF que de autismo, pero en cambio sabemos bastante, no lo suficiente, pero bastante de autismo y muy poco del SAF. Tenemos datos internacionales. En Canadá se considera que entre un 5 los más optimistas y un 10% los más pesimistas dicen que la población uh, está afectada de una forma u otra por el, uh, el síndrome del alcoholismo fetal, que nacen cada año 3.500 uh, niños afectados. Pero no nos hace falta que nos vayamos tan lejos, estamos en, uh, aquí mismo y vemos la... La expansión de prácticas uh, especialmente eh, dañinas, como puede ser el botellón en el que participan muchísimas mujeres que pueden quedar embarazadas, incluso sin saberlo, y que no toman las medidas oportunas. Pero eso es una tarea de prevención. Nosotros también queremos trabajar, no la tarea de prevención, sino cómo tratamos a las personas que ya han uh, sido afectadas por esto. Eh, la última cosa que quiero decir en este aspecto es que nosotros, como hemos dicho, somos una asociación de familias. La mayoría de familias somos adoptantes. Adoptamos a niños principalmente de los países del Este, pero ya no solo de los países del Este, que han presentado estas características. Eh, pero eso no es un problema que afecta a adoptantes. Simplemente nosotros hemos dado más visibilidad por nuestra capacidad de, organ de organizarnos uh, colectivamente. Pero también existe un TEAF sumergido. Nosotros somos, somos la punta del iceberg y eso implica uh, que hay que hablar mucho más y hay que entender mucho más esta afectación. Y para ello hoy contamos con uh, tres uh, personas desde, distintos, desde de distintos ámbitos profesionales. La primera a intervenir va a ser la doctora María Eugenia Rusi del Faro, que enfocará el tema desde el, el punto de su especialidad, desde la neuropediatría, es decir, desde el punto de vista médico y farmacológico. Después tendremos otro punto de vista muy importante, que es el, el, el punto de vista de la psicología, pero además de la psicología relacionada con uh, la enseñanza, con la formación en las etapas primeras y secundarias, o primarias y secundarias, y también profesionales eh, de eh, la vida de nuestros hijos. Y en tercer lugar, incorporamos el testimonio de Isabel Pagan Ramos, que es una socia de AFASAF, que tiene una hija afectada por, por TEAF, y que nos va a contar un poco su experiencia personal y también nos va a aportar una visión de futuro, cómo nos trabajamos nosotros desde la esperanza de mejorar la calidad de vida de nuestros, de nuestros hijos e hijas. Que en el fondo para eso estamos, para darles una mejor y mayor calidad de vida a una afectación que es eh, persistente, permanente, para toda la vida y sobre la que no hay ninguna solución. Simplemente podemos crear o aportar elementos paliativos y de control con éxito diverso. Eh, cedo ya, enseguida la palabra, a la doctora María Eugenia Russi del Faro. Solo un minuto para presentarla, con solo cuatro pinceladas de eh, su currículum. Es licenciada en Medicina y experta en Pediatría, eh, en, formada en Uruguay, y tiene un máster de Neurología Infantil en, de la Universidad de Barcelona. Es experta en TDAH, en Trastornos de Aprendizaje y en Neurodesarrollo en TEA y en psicofarmacología. Eh, no acabaría nunca leyendo sus, uh, sus contribuciones académicas, pero uh, barriendo para casa y para lo que nos interesa, me gustaría destacar que forma parte del grupo multidisciplinar de trabajo sobre el daño cerebral adquirido del Hospital de San de Déu de Barcelona y ha realizado talleres y ponencias divulgativas sobre trastornos de aprendizaje para padres y uh, profesionales. También es docente en el máster de neurología infantil y también de neuropediatría del Hospital de San Juan de Y esto solo es una pequeña parte de, uh, de su currículum, pero quería eso, destacar las cosas que tal vez le acerquen más a la problemática del, del SAF. Uh, María Eugenia, muchísimas gracias por uh, a venir. Adelante, eh, coméntanos uh, tu visión. Y tu um, vivencia con el SAF. Como os decía, Pera, eh, yo soy la doctora Rusio, os hablaré del trastorno de espectro alcohólico fetal y de su importancia y las implicaciones de un buen diagnóstico en la infancia. Eh, para comenzar, eh, me gustaría destacar eh, que ha habido una gran evolución del concepto del SAF con el paso de los años. Inicialmente era un síndrome poco conocido, del cual se comenzaba a hablar a inicios de siglo, incluso un poco antes del 900, se hablaba de que era un síndrome resultado del consumo de alcohol, en el cual había eh, tres grandes signos o síntomas que configuraban este síndrome, como son una determinadas un, una serie de rasgos faciales, dimorfias faciales, y también de otras partes del cuerpo, como las manos, los pies, un retraso del crecimiento, que puede ser antes de que el bebé nazca o postnatal una vez ya nacido y en los primeros años de vida, y una evidencia de una disfunción del sistema nervioso central. Esto quiere decir, por ejemplo, que el niño tuviera un perfil cognitivo-conductual característico, uh, por ejemplo, con sintomatología TDAH o con determinados trastornos del aprendizaje y dificultades cognitivas, conductuales y emocionales, que eran características de este síndrome. No obstante, sabemos que evidentemente la exposición prenatal al alcohol es la única causa del trastorno. Esto quiere decir que es un trastorno 100% prevenible. La mejor manera de no tener esta patología es no consumiendo alcohol durante todo el embarazo. De este concepto un poco simplista, si me lo permitís, hemos pasado a un concepto un poco más adecuado que ex, considera que el SAF es, el, es la parte del espectro más, eh, com, más compleja o más grave. Y abre un abanico uh, de trastornos que configuran lo que se llama el trastorno dentro del espectro alcohólico fetal. Esto le da visibilidad a todo el abanico sintomático que puede tener este trastorno, en el cual muchos niños ni siquiera tienen los rasgos faciales característicos o no tienen las características en las alteraciones del crecimiento y solamente tienen un patrón cognitivo-conductual característico y sabemos que lo, lo, la mamá consumió alcohol durante el embarazo. Por tanto, hablamos de trastorno del espectro alcohólico fetal para incluir varias categorías en el cual el SAF es el extremo más grave, pero también hay lo que se llama el SAF parcial, que falta algún, alguno de los síntomas cardinales o las malformaciones congénitas relacionadas con el consumo de alcohol que se detectan en el recién nacido, hasta este patrón que les comentaba, de chicos que no tienen ningún rasgo facial, ninguna anomalía neurológica evidente, pero tienen un patrón cognitivo-conductual característico. Y otros que simplemente tienen una afectación cognitiva eh, y, y ya está. Por lo cual vemos la amplitud sintomática de este trastorno. Pero ha seguido evolucionando, yo creo que de esta evolución de un concepto simplista, hemos pasado a un concepto mucho más eh, realista de lo que es el SAF por los años, afortunadamente. Todo y que falta mucha visibilidad para este trastorno. Sabemos que detrás de estas dismorfias faciales, de estos problemas del crecimiento, de fallo de medro, y de esta disfunción del sistema nervioso central, nervioso central perdón, o de alteraciones cognitivas, conductuales, características, hay mucho más. Eh, son chicos que sufren mucho porque muchos tienen trastornos del aprendizaje, conductas TDAH, eh, muchos problemas médicos, eh, incluso trastornos del sueño, eh, determinadas conductas de riesgo o mm, riesgo también de desarrollar problemas más desde de la psiquiatría, como son la ansiedad o los problemas de conducta, el trastorno posicionista desafiante o los trastornos del estado de ánimo. Esto, evidentemente, Muchas veces, muchas veces estas conductas de riesgo llevan a problemas con la ley, a consumo de tóxicos a, y a problemas de relaciones interpersonales, evidentemente. Por lo tanto, vemos que los síntomas cardinales que se describían inicialmente son tan solo la punta del iceberg. Sabemos que es un trastorno altamente prevalente, la prevalencia es muy heterogénea en los distintos países del mundo esto depende muchas veces de, de factores culturales o socioeconómicos, eh, pero sabemos que la prevalencia, ya vemos aquí, de 0,5 a 2 a 1.000 habitantes, o incluso en algunas partes 11, o hasta incluso llegamos a 19 por cada 1.000 habitantes, con lo cual su incidencia y prevalencia es altamente eh, frecuente. Y no nos olvidemos que constituye una causa prevenible o evitable de problemas, no solo cognitivo-conductuales, sino también de discapacidades, entre ellas la discapacidad eh, intelectual, que tiene un alto impacto social. Ya hemos visto, y aquí lo vemos en esta gráfica muy bien eh, descrito, no cómo eh, en la población, en la medida que nos vamos haciendo mayores, eh, pueden aumentar determinados problemas, no por ejemplo, de salud mental, problemas con la ley, o conductas sexuales o conductas inapropiadas. Eh, sabemos también que tiene un alto coste, no solo social, sino también a nivel médico, tiene un alto impacto uh, socioeconómico y un gasto, ¿no? El, el no detectar y el no tratar un SAF uh, o un TEAF implica un tremendo gasto no solo a nivel social, sino también económico y a nivel médico y la prevención primaria y un tratamiento adecuado y precoz claramente puede reducir este impacto negativo, en el, no solo en el individuo, sino también en la sociedad en general y en el sistema de salud pública, que no tenemos que dejar eh, esto también de lado. Simplemente para hacer una pincelada, porque no tenemos tiempo de hablar, ¿no? todo lo que nos gustaría de este trastorno, sabemos que el alcohol consumido en cualquier etapa, desde el inicio del embarazo, incluso un poco antes, cuando la mujer no sabe que está embarazada, provoca daños, es un teratógeno, esto quiere decir que puede dañar no solo la anatomía del cerebro o no solo el sistema nervioso central, sino que a determinados órganos que se están formando en las primeras etapas de desarrollo. A nivel del sistema nervioso central, sabemos que provoca, y aquí lo vemos muy bien, este sería el tamaño, del cerebro de un recién nacido normal, y este sería el tamaño del cerebro de un niño afecto de SAF. Sabemos que hay una menor volumetría del cerebro en su conjunto, de determinadas uh, zonas del cerebro que son fundamentales uh, también en un buen funcionamiento, y que también de alguna manera uh, rigen este patrón cognitivo-conductual tan característico de esta población. Uno de los de las zonas del cerebro que puede afectarse es el cerebelo. También eh, los núcleos de la base, que son una zona que está implicada en, la, en, en el lóbulo frontal, los núcleos de la base están implicados en la sintomatología TDAH. Eh, sabemos que la actividad metabólica de estas zonas del cerebro, que son más pequeñas, es menor y hay una alteración clara del funcionamiento cerebral. Esto quiere decir que es un trastorno orgánico que no de ninguna manera eh, eh, se ocasiona por um, malas pautas de los padres o porque los padres adoptivos no lo hagan bien, todo lo contrario, es un trastorno orgánico, biológico, producto de un daño cerebral adquirido en las primeras etapas de desarrollo de, del sistema nervioso central. Y a nivel de funcionamiento, ¿cómo altera el alcohol? Evidentemente sabemos, porque hay muchos estudios al respecto, que a nivel de cognición general, esto quiere decir nivel intelectual general, estos niños tienen un menor funcionamiento, no todos tienen discapacidad intelectual, pero es verdad que el mero consumo de alcohol durante el embarazo puede provocar que el niño no rinda todo lo que habría rendido a nivel de inteligencia si la madre hubiera consumido alcohol. También existen determinados déficits a nivel neuropsicológico en distintas áreas, um, distintas partes del cerebro tienen distintas funciones y pueden estar afectadas afectando la función. Por ejemplo, a nivel memorístico, uh, sabemos que el alcohol tiene un impacto en de, de determinadas zonas del hipocampo y por tanto pueden haber afectaciones memorísticas, en las funciones organizativas, ejecutivas, de planificación, de ejecución, que claramente están afectadas los pacientes con TDAH secundario al TEAF, pueden tener retrasos del lenguaje, afectaciones visoespaciales, de orientación, uh, muchos tienen dificultades en habilidades sociales, les cuesta adaptarse, autorregularse, y, como hemos visto, tienen mayor riesgo solo por, este, por, por presentar este trastorno de psicopatología y de problemas de salud mental, de consumo de drogas y de problemas con la ley. Evidentemente los síntomas son muy heterogéneos, hay grados leves, hay grados moderados, hay grados severos, eh, no hay dos TEA iguales, cada caso debe ser revisado uh, en, ¿no? en, en, en profundidad y con un especialista con formación y experiencia en este ámbito y... Sabemos que no todos desarrollan todos los síntomas y que hay una serie de factores genéticos, epigenéticos ¿no? o ambientales que de alguna manera uh, pueden cambiar la evolución de este trastorno. Eh, como os decía con anterioridad, no solo afecta al cerebro, también el, el consumo de alcohol puede provocar otras alteraciones congénitas como a nivel del corazón, con malformaciones congénitas, a nivel osteoarticular, ¿no? muchas veces son niños que tienen desviaciones de la columna, o lo que se llama o se conoce a nivel médico como escoliosis, hemivértebras, tienen clinodactilia y camptodactilia, que son como deformidades de los dedos, y tienen deformidades también del tórax, que son el pectum escavatum, hacia afuera, digamos, está sobresale el tórax, o el carinatum, que es al revés. A nivel renal también pueden haber, como veis, uh, múltiples alteraciones, no solo anatómicas, sino también de función renal. A nivel oftálmico uh, puede provocar desde estrabismo a anomalías de la refracción y a nivel acústico uh, muchos niños tienen sordera o hipocucias uh, Sabemos también que el me menor flujo de nutrientes, ¿no? En fase crítica de la organogénesis y que son bebidas al consumo de alcohol, pueden producir un fallo de medro que ya se puede ver en el lactante. Aquí vemos uh, un lactante con SAF en relación a un recién nacido de término sano. Uh, por tanto, eh, vemos cómo el alcohol no solo es un teratógeno a nivel del sistema nervioso central, sino que afecta muchos órganos de la economía y por tanto el pediatra está obligado a descartar Clínicamente, no necesariamente hay que derivar siempre al especialista, pero el, el pediatra ha de poder descartar todos estos trastornos. Uh, para finalizar, yo querría que os llevaráis unos mensajes que considero que son importantes. Primero que el TEAF es un trastorno, como dijimos, completamente prevenible La abstención total del embarazo durante todo el embarazo, incluso tres meses antes de quedar embarazada, Uh, es aconsejable. Eh, durante el embarazo, el consumo de alcohol debe ser cero y no existe ningún trimestre seguro para consumir durante el embarazo. Y todas las bebidas alcohólicas, sea vino, cerveza, licor, no importa, todas implican un riesgo similar. Tener en cuenta que evidentemente el consumo diario o el consumo altamente frecuente o la madre con un trastorno por abuso de tóxicos con, con el alcohol, uh, no, que ya tiene una frecuencia de consumo, este es el peor escenario. Pero no olvidemos también que la borrachera ocasional, es decir, aquella madre que toma entre 3 a 5 grados, uh, 5, perdón, entre 3 a 5 tragos uh, de forma ocasional y tiene una borrachera y, por ejemplo, no sabe que está embarazada. Esto también eh, implica un riesgo para el feto, porque recordad que cuando la mamá consume, el feto también consume, pero la mamá eh, tiene mm, un hígado que es maduro y un sistema para de eliminación del alcohol mucho más efectivo y mucho más maduro que un feto o un, ¿no? un, eh, un, un organismo que está en pleno desarrollo. Por tanto, el alcohol en sangre en un feto, puede llegar a durar hasta incluso una semana, por tanto que yo tome una vez, eh, yo lo tomo una vez y lo elimino en un día, pero el feto no. Uh, recordemos que la afectación cognitivo-conductual persiste en mayor o menor medida a lo largo de la vida del individuo, y aquí un diagnóstico y una intervención precoz de la sintomatología y de todas las comorbilidades presentes físicas o de salud mental o de neurodesarrollo, son en esta población esenciales porque mejoran el pronóstico a mediano y largo plazo. Para finalizar, os quiero dejar una, una, una imagen porque pienso que a veces las, una imagen vale más que mil palabras. Como veis aquí, es, bueno, es un poco la, uh, ¿veis? los años ¿no? uh, en la cual... Uh, los daños que puede provocar en una roca la erosión del agua cayendo continuamente esto yo pienso que es una buena analogía de en general todos los trastornos del neurodesarrollo cuanto antes diagnosticamos un trastorno del desarrollo y antes le ponemos una solución o no una y antes hacemos un acompañamiento a nivel psicológico pedagógico conductual y en todas las esferas del niño eh, mejor es el pronóstico a largo plazo y mejor, menor será perdón, el daño ocasionado. Por tanto, es muy importante la formación de nuestros profesionales y la prevención primaria, y cuando tenemos el trastorno, hacer una prevención secundaria para evitar que vaya más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María Eugenia. Es Y uh, resumir en poco tiempo la complejidad sí, sí. Del, del SAF, eh, sí. Creo que el resumen ha estado excelente y también provoca uh, muchas uh, preguntas claro. posteriores, y muchas uh, cuestiones, eh, pero y como decíamos y tú has ejemplificado muy bien, es un tema muy complejo. Nosotros, uh, uh, distinguimos dos cosas. Una, ya lo comentaba antes, una parte es la, la prevención. Me, no bebáis, lo habéis dicho perfectamente. Ahí eh, nos lo explicaba muy bien también en un, en un webinar que hicimos en Afasaf Conecta la doctora Gary. Eh, oye, que decía: el cerebro evoluciona constantemente, no en el embarazo, hasta los 20. 22 años. ¿no? Sí. Evidentemente el problema de beber durante el embarazo afecta al embarazo, pero luego hay la lactancia y sí. sí. eh, sí. luego los adolescentes siguen teniendo un cerebro en constante evolución claro. 21 22 años. Por tanto, el alcohol sigue afectando, porque además el cerebro es un órgano que evoluciona constantemente. Entonces, claro, nosotros distinguimos entre esta parte de prevención, pero luego la parte de actuación. Eh, yo a veces soy un poco bruto hablando y digo, mira, me parece muy bien la prevención, pero nuestros hijos han venido bebidos de casa ya. Claro, eh, claro. Y entonces ya tienen esa afectación y la tienen para siempre. Por sí. tanto, es muy importante esa parte del diagnóstico, que es donde tenemos los principales conflictos, conseguir un diagnóstico pronto, eh, cercano y preciso. Y es donde está la principal dificultad, pero entonces podemos actuar. Y Totalmente vez, de acuerdo de ¿Cómo vamos a actuar? Entonces, la, la siguiente intervención es ya de los que actúan, eh, de los que reciben a estos, a estos hijos y e hijas a nuestros en, en el mundo educativo, eh, sobre todo en, en la parte de la preadolescencia-adolescencia, y adolescencia, que es donde, han, eh, donde se muestra de forma más evidente muchas de las afectaciones del SAF, que no son visibles. Tenemos unas afectaciones, como has explicado tú, que son claramente visibles, pero eso solo es el 25% menos de, de los afectados. En cambio, uh, la infancia a veces puede quedar más o menos oculto pero en la adolescencia es donde, donde aparece con más intensidad. Y Marga García Baró es uh, de las que gestiona a esto y también lo hace estupendamente. Ella es psicóloga y tiene un máster en psicodiagnóstico en contexto escolar y precisamente, perdón, y psicología general sanitaria, y precisamente su trabajo está en el entorno escolar. Uh, trabaja desde hace más de 25 años en AFIT, que es uh, la Asociación Catalana de Integración y Desarrollo Humano, que eh, trabaja con personas con funcionamiento intelectual límite y discapacidad intelectual leve y con sus familias. Um, pero además, uh, ella tiene una tesis doctoral que se llama Evaluación de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en los centros ocupacionales y en los centros especiales de trabajo para la uh, Universidad Ramón Llull. Es correcto, ¿no, Marga? Correcto, pero te has informado muy bien. ¿eh? Como, nosotros, como decimos, el, el SAF es un problema transversal, afecta a la medicina, afecta a la farmacología, la psicología, la psiquiatría, la jurisprudencia, la policía, el mundo del trabajo y la educación eh, es donde tal vez tenemos ese primer impacto más radical y donde podemos tomar las primeras medidas realmente paliativas para ese futuro mejor y con mayor calidad de vida. Ah, Marga, tú vives esto cada día, no solo con, con personas afectadas por, uh, por SAF o por TEF, sino por otras muchas afectaciones. Eh, traenos tu, tu experiencia y tu conocimiento al respecto. Gracias. Bien. Gracias, gracias Pera. Gracias a todos los que estáis conectados.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 Hasta ahí. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Marga. Muchas gracias. Eh, quisiera dar fe. Eh, y voy a des mm, mm, mi hijo va a la escuela eh, y a, de ACID, a la Escuela David de Monserrat, y considero que es la mejor decisión que tomamos su madre y yo cuando decimos cambiarlo en una escuela que no funcionaba y llevarlo a este tipo de escuelas que tienen empatía y que tienen conocimiento. Sería ideal que todas las escuelas tuvieran eso, no solo para alumnos afectados por una u otra cosa o por un determinado diagnóstico. Sería importantísimo que esta vivencia y esta empatía existiera en todas las escuelas. Desgraciadamente no es, esperemos que sea en el futuro pero uh, doy fe de que todo eso mmm, no solo es cierto, sino que es eh, a nuestro pan de cada día. Y ya que me he puesto personal, eh, dejadme que introduzca la siguiente parte con, uh, con una anécdota personal que pasó ayer. Noche. Eh, mi hijo, que acaba de empezar a la escuela, por cierto, Marga, gracias por venir sabiendo que acabáis de empezar el curso y eso es complicadísimo. No, mi hijo decía no, no podía dormir. Eh, mi hijo ha empezado el último curso de ESO que en la Escuela de Vida Montserrat hacen en seis años, por tanto hace sexto de ESO y le toca acabarla y no podía dormir y vino y le pregunté qué le pasaba y al final le costaba mucho expl explicarlo o expresarse como bien decía Marga, decía es que me preocupa este año que acabo la ESO, qué voy a hacer después, si la voy a obtener, si no la voy a obtener, estaba muy, muy angustiado. Hablamos, creo que se le pasó, pero como los uh, SAF son persistentes y desmemoriados, seguramente va a ser un tema que va a durar todo el año. Pero está bien, está bien que dure todo el año. Y está bien porque nos permite introducir un, el, el tema siguiente. Eh, es para toda la vida, ¿qué hacemos con nuestros hijos e hijas después de salir del periodo escolar? ¿Qué hacemos con nuestros hijos e hijas cuando nosotros no estemos y no podamos dar esa atención permanente y preocuparnos por ello. Esto es una de las líneas de trabajo de, de AFASAF y entre estas líneas de trabajo también tenemos una parte experimental que hemos empezado este año y que ha sido empezar a ver cómo podemos desarrollar herramientas para uh, nuestros hijos en la vida independiente. Hemos hecho un programa que se llama Previda Independiente, hemos hecho un piloto con, con, uh, uh, con cuatro Uh, ya no niños, ya eran, uh, ya eran jóvenes. Y uh, Isabel Pagan, que es socia de AFASAF, es madre de una joven con síndrome alcohólico fetal. Eh, en su vida laboral es técnica de, de laboratorio en un centro de, eh, de investigación y que adoptó a su hija en Rusia el año hace bueno, con, dos, uh, con dos años y medio, en el año 2002 ha sido una de las participantes en ese, en ese proyecto. Eh, Isabel, nos queda poco tiempo si hemos de dejar paso también a las intervenciones de, de la gente, eh, pero creo que tu testimonio, ya que hemos tenido la parte científica uh, más directa, eh, la parte operativa también y práctica más directa, tanto por uh, María Eugenia como por Marga. Eh, nuestra parte o tu parte como padres y madres, esa parte que vive permanentemente con este problema. Las 24 horas del día, los 365 días del año y uh, con todo un futuro, esperemos que esperanzador por delante. Eh, Isabel, para ti todo. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, bueno, la verdad es que yo os iba a explicar un poco toda mi historia, pero realmente mmm, la doctora, ha explicado súper bien toda su parte y, y Marga creo que estaba hablando de mi hija, o sea, no sé, la debe de conocer. Entonces, pues bueno, voy a pasar directamente a, a lo que comentaba Pera, que es lo, de, lo del ámbito que hemos hecho de la vida independiente. Entonces, bueno, lo que nos preocupa como padres y madres es que tengan una vida independiente, bueno, que intentamos que tengan una vida independiente la máxima posible, eh, porque ya sabemos que nunca serán del todo autónomos y que lo que necesitan es un soporte permanente, pero hay que intentarlo y hay que conseguir que tengan la, más la máxima autonomía posible. Y como ya he dicho que era un tema que nos preocupaba bastante, pues eh, gracias a la asociación que ha hecho un trabajo estupendo de búsqueda de opciones, pues nos pusieron en contacto con el, con el grupo Resort, con el centro Resort, que se ocupa de, de la inserción de, de chicos, de adultos con problemas mentales y con problemas con problemas de autonomía y todo esto. Entonces, pues bueno, hicimos un, se hizo un proyecto de, de pre vida independiente de seis semanas, eh, que en ellos participaron pues estos cuatro jóvenes entre 18, y 21. Y bueno, eh, en ella compartían piso con la ayuda de, de una tutora que les acompañaba en las dificultades que podían surgir, eh, con una, una serie de horas estipuladas. Eh, pero con toda la, toda la autonomía posible que pudieran tener no entonces allí debían efectuar todo tipo de tareas que conlleva pues bueno todo lo que es una vida autónoma que es comprar cocinar tareas diarias de higiene la administración de la economía doméstica entonces también les buscaron un trabajo en un voluntariado eh, variado según según el chico le tenía una cosa o tenía otra, para que tuviera una experiencia de trabajar y además de tener una asignación económica que le sirviera para aprender a administrarse, porque ya sabemos que es una de las cosas que, que les falla bastante. Y así podían cubrir las necesidades básicas. Eh, entonces aquí, pues bueno, mmm, yo, después, de, después de, la, de la vuelta, o sea, la, ha, sido una experiencia, ha sido una experiencia muy positiva. Lo que pasa que, claro, yo todavía no tengo, no tengo todavía una valoración, porque, claro, en ello ya sabemos que todo el, todos los trámites son más lentos. Entonces, claro, a la hora de la vuelta, pues bueno, no hemos visto todavía un fruto... Un fruto muy. Que, es, que se vea, no a primera vista, pero bueno, siempre pensamos que los frutos vienen a la larga. Pero bueno, en realidad la experiencia ha sido positiva. O sea, eh, de los cuatro, mmm, sé que, alguno, que alguna persona va a continuar con un proyecto mucho más largo. Y que bueno, y también sabemos que una persona está haciendo un proyecto que lleva mucho más tiempo y parece que, los, que el resultado es muy positivo. Entonces, bueno, yo quería dar un poquito de esperanza a la vida adulta, ¿no? O sea, que, que algo se puede hacer. O sea, podemos hacer muchas cosas. Pero claro, todo esto tiene un coste económico también importante. Y claro, no todas las familias pueden asumir este coste. Entonces, claro, aquí también necesitamos Necesitamos ayudas, ayudas importantes, porque claro, en una familia media, pues no todo, no, no, no se puede asimilar este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, pedimos a, pedimos a la administración pública, porque claro, mmm, yo ya, nosotros ya hemos estado buscando en la administración pública y tal, y claro, lo primero es que eh, van primero los que tienen un problema social o los que tienen un peligro social. Entonces, claro, si nos vamos a una familia media, pues, pues lo tenemos un poco complicado. Entonces, pues bueno, mmm, no sé, o sea, yo ya no tengo mucho más que explicar, porque claro, ya lo han explicado todos mis compañeras. Entonces, pues bueno, yo lo puedo dejar aquí para dar paso a, a debate. Vale, pues eh, eh, gracias Isabel, Isabel nos ha dicho una cosa que hablábamos eh, cuando hicimos la primera evaluación del proyecto, eh, que decíamos eh, ha ido bien, eh, ha ido mal y dijimos hombre hemos superado la primera semana, por tanto ha ido bien, eh, pensábamos que igual no conseguíamos eh, superar la primera semana y han estado un mes y medio, eh, no fue un, una balsa. ¿eh? Eh, todos los problemas que tenían o podían aparecer, aparecieron. Simplemente que pudimos gestionar todos esos problemas previstos, que era lo mejor. Uh, hubiera sido engañoso no encontrarnos con todos esos uh, problemas. Pero comentamos con Isabel. Hemos superado la primera semana, pues entonces el proyecto ha sido un éxito. Uh, vamos a ver si podemos conseguirlo con más gente y con más tiempo, pero también con, con más recursos. A ver, uh, tenemos poco tiempo y hay uh, diversos tipos de preguntas que han hecho en el, en el chat. Uh, intentaré reproducir algunas. Evidentemente no tendremos tiempo de, de, de responderlas a todas, pero uh, este chat se va, perdón, este webinar se va a publicar. Uh, Som360 continuará con, con la información sobre el SAF y en la web de Afasaf, afasaf.org, también encontraréis información viva al respecto, porque lo nuestro va cambiando cada día. Por tanto, también lo que vamos a hacer va a ser copiar parte de las preguntas que hay para plantearnos también futuras charlas, futuras intervenciones o futuros documentos que expandan más ese problema. Entonces, Cualquiera de vosotros que se sienta aludido por las, uh, por las preguntas eh, podría, uh, podría hacerlo. Um, ¿Qué terapias mejoran los síntomas más frecuentes y qué relación hay entre el TEAF y la lactancia? Creo que es más bien para la doctora uh, Eugenia Russi. Eh, hay que tener muy presente que el TEAF no tiene un tratamiento específico para el TEAF como tal, por ejemplo, la diabetes tiene un tratamiento, se puede utilizar uh, insulina, pero con el TEAF no ocurre lo mismo y por tanto hemos de, de tratar los síntomas. Por ejemplo, si el niño tiene un TDAH que lo puede tener y son Tdh secundarios y por tanto son TDAH orgánicos ¿no? y, y, y que realmente son, suelen ser TDAHs de más difícil manejo, el tratamiento tiene que ser el del TDAH, y el tratamiento del TDAH ha de ser multimodal. Esto quiere decir que no, uh, o sea, que tiene que tener varias patitas. Una, que es la psicopedagógica. Uh, son niños que necesitan un plan de adecuaciones académicas en la escuela, uh, activar una serie de recursos de reeducación, porque les cuesta organizarse, planificarse, ¿no? Contrar, encontrar estrategias. Muchas veces requieren intervención de psicología, para lo cual uh, nosotros normalmente lo que hacemos es derivar a los SMIC de zona o a los, a los EDAVs, uh, porque son niños que eh, hemos de trabajar no aspectos uh, de autoestima, de relación con el otro, muchas veces hay que trabajar las habilidades sociales, que la forma de trabajar es muy similar uh, como se hace en los TEA, pero tiene algunas diferencias evidentemente porque son dos trastornos diferentes. Por tanto, por ejemplo, si hay un trastorno del aprendizaje, hay que hacer un buen abordaje del trastorno del aprendizaje, con un buen plan de adecuaciones y una reeducación. Uh, si hay una epilepsia, por ejemplo, ya hablando de temas médicos, hay que tratar la epilepsia. Es decir, vamos a ir tratando los síntomas que se van presentando y sobre todo nuestro rol ha de ser de detectar, de prevenir, ¿no? Ya sabemos que es una población muy vulnerable, que tiene riesgo de trastornos, de salud mental a muy largo plazo y por tanto eh, el, el la persona, había una persona que preguntaba, no un papá, ¿a ¿quién debe tratar a estos pacientes? no La persona que debe tratar es la que tenga la formación y la experiencia para tratarla. Hay psiquiatras que tienen mucha formación en este campo y son ellos, hay neuropediatras que nos hemos formado en este campo y el profesional que está encargado del seguimiento del TEAF tiene que actualizarse. No puede ser que en siglo XXI a un padre se le diga que la culpa del de TDAH secundario o del TEAF sea porque no le pone límites, porque es un mimado, porque es un maleducado. Esto es un trastorno médico, igual que la diabetes y la hipertensión. Perdón, perdón. El único culpable es el alcohol, es un trastorno médico y por tanto los padres no tienen ninguna culpa. De, de los hijos, por ejemplo, en el caso de los adoptados que han adoptado y que ya tienen un trastorno. Bastante hacen los papás ¿no? para, para, para procurar lo mejor para sus hijos y, por tanto, no podemos permitir que nadie culpabilice a estos padres. En relación a la otra parte de la, de la pregunta, perdóname, recuérdame la... Bueno. ¿Qué relación hay entre el TEAF y la lactancia? Vale, el TEAF se, se, se considera que es el trastorno del neurodesarrollo secundario al consumo de alcohol durante el embarazo, ¿vale? Ah, evidentemente, cuando la mamá está lactando, el alcohol puede pasar a través de la leche materna y evidentemente puede provocar alteraciones ¿no? a, a nivel del bebé, pero no estamos hablando de un TEAF como tal. Eso, el, el TEAF es trastorno, es un teratógeno que afecta los momentos de desarrollo el sistema nervioso y de otros órganos, durante el embarazo, durante la gestación, en cualquier momento de la gestación, además. Incluso cuando uno no sabe que está embarazado, ¿no? Y consume alcohol. Por eso es que se recomienda que si uno está planificando una gestación tres meses antes de saberse que está embarazada, eh, no consuma alcohol, porque muchas veces, las primeras dos o cuatro semanas, no sabemos que, que estamos embarazados, ¿no? Y entonces a veces podemos caer en, en la en, la, en el, la tentación de, bueno, me tomo una cerveza, bueno, me tomo, no sé, vino, ¿no? Y, y hay que intentar que no, hay que intentar programar estos embarazos, porque luego el problema estará siempre ahí, es algo que uh, la borrachera de una noche uh, nos pasará factura toda la vida. Vale, gracias a María Eugenia. A ti. Eh, nos vamos a pasar un poco, no mucho del, del tiempo previsto. Tenemos un, hemos seleccionado un par de preguntas más. El resto se guardan. Intentaremos que sean contestadas uh, en, en otra oportunidad mediante otros uh, actos, otras intervenciones. Y la siguiente es, es para Marga. Y la pregunta es, ¿cómo trabajar con el resto del grupo de alumnos para que ayuden a integrar al joven con TEAF? Eh, déjame extender un poco la pregunta. Una cosa es trabajar esto en una escuela que ya tiene la sensibilidad para hacerlo, como es uh, ACID, y otra es cómo debería trabajarse en las escuelas estándar, eh, las escuelas normalizadas, entre comillas, las escuelas que no tienen esa sensibilidad incorporada en su programa. Uh, entiendo uh, cuando, cuando pienso en cómo trabajar en las escuelas uh, para integrar mejor un alumno con, TA, con TEA, la verdad, eh, con TEA, con TEA, con TDAH, el que viene de fuera, el que, pues, en realidad es cómo como trabajar la diversidad, ¿no? Cómo tra trabajar la diversidad, la tolerancia, el respeto, da igual que seas TEA o que tengas el diagnóstico que tengas, ¿no? En realidad estamos, tenemos que trabajar con uh, los alumnos, eh, el hecho de que sepan respetarse y aceptarse los unos a los otros para esto hay mil dinámicas, eh, l, l, realmente lo que, lo que el profesor tiene que activar es la mirada, es la mirada eh, sensible a la persona, ¿no? a, al que es más vulnerable, a esos comentarios sutiles, a esas intervenciones que se tienen que dar no dentro del aula, sino en la hora del patio o en la hora del comedor, porque ahí es donde los alumnos... Uh, reciben ¿no? más este tipo de, de rechazos. ¿no? Uh, bueno, eh, en este sentido, es más fácil cuanto más pequeño se es también. Más difícil si nos llegan a la ESO con este trabajo por hacer. ¿sí? Cuanto más pronto se intervenga, mejor también en educar el trato de respeto y de tolerancia hacia el diferente. La pregunta siguiente es para, para Isabel, uh, creo que más orientada como, como miembro de la asociación que, uh, que como madre, uh, pero creo que la experiencia que cuenta la hemos vivido en cierta manera todos, unos más, con más gravedad y otros con menos. Dice... ¿Qué nos proponéis a las familias que acudimos a los servicios públicos de salud y los servicios sociales a pedir ayuda y nos encontramos con respuestas del tipo es culpa nuestra, es porque son adoptados, no saben de qué les estamos hablando y sin entrar en detalles nos vamos por donde hemos venido, pero más avergonzados? Seguro que nos podemos identificar muchos con esto. Sí, lo que pasa es que la ventaja es que, claro, yo tengo la experiencia desde hace 20 años, que entonces este tema aún era más complicado. Ahora, la ventaja es que hay unas asociaciones que son estupendas, que os pueden ayudar mucho y hay unos, hay mucha, hay, empieza a haber mucha gente muy preparada. Entonces, pues bueno, es insistir, insistir, insistir. Es lo único que os puedo decir. Insistir y volver a insistir. Eh, en, eso, en eso estamos. Um, aquí, insisto, quedan muchas preguntas, nos hemos pasado del, uh, de, del tiempo, um, pero me gustaría acabar con, con una imagen. Esta es la primera imagen que enviaron a los uh, hijos de los socios de Afasaf que estaban en el programa de vida independiente. Es... Eh, la primera imagen que nos enviaron a, al grupo diciendo, mirad qué hemos hecho. No es que no supieran a, cocinar o que cada uno tenía más o menos habilidades, es que lo hacían para ellos, para ellos cuatro. Era la primera vez que cocinaban a, para ellos cuatro. Era la primera vez eh, que se habían tenido que poner de acuerdo, ir a comprar eh, con ayuda. Pero ese día, esa noche en la que cocinaron estos, estaban solos en casa. Y uh, a mí lo que me transmite esa imagen es el subidón de autoestima que tenían cuando decidieron compartir con, con los padres esa primera cena que hicieron uh, juntos en, um, en uh, la casa, en el, en el piso que uh, se había alquilado eh, en, uh, eh, muy cerca de Vic, porque también buscábamos que fuera una, uh, una zona en Turayó, que fuera una zona asequible para ellos, que fuera una zona controlable, Un pueblo que te lo podías cruzar andando durante un cuarto de hora de punta a punta, que fuera reconocible, que no tuviera la hostilidad del entorno urbano radical como es una gran ciudad, que tuviera recursos también. Y esa foto creo que nos emocionó a todos, no solo a los padres, que, que tenían los hijos en, en ese apartamento, sino con todos los otros miembros de la asociación, porque nos abre esas puertas al, al futuro que eh, hablábamos al principio. Uh, de nuevo, si no hay uh, nada especialmente urgente o alguna intervención uh, de última hora, ya nos hemos uh, pasado de la hora. Por tanto, reiterar, uno, uh, las gracias a San Juan Dadeu, a uh, Sontres y Shanta por el magnífico trabajo y por abrirnos las puertas a una pequeña asociación especialmente batalladora como es AFASAF. Gracias a María Eugenia Russi, a Marga García, a Isabel Pagán, cada uno de su experiencia y de su, uh, y de su conocimiento, creando un poco lo que pedía Marga, que hiciéramos red, eh, que hiciéramos uh, xarxa, que decimos en catalán, que pescáramos eh, con esas redes en todas partes y que nos comunicáramos entre nosotros, creemos que es la única solución. Hay tanta diversidad pedagógica, tanta diversidad médica, tanta diversidad de padres, que la única forma es, desde la base, crear conexiones, intercambiar información y persistir, persistir, persistir. Gracias a todas las personas que han a, asistido, eh, a, especialmente a las personas de, de fuera del ámbito catalán o de fuera del ámbito territorial español, eh, recuerdo en el chat que aparecía saludos desde Argentina a toda la gente eh, de habla hispana, esperamos que sea solo el principio, tenemos mucho que hablar tanto desde la web de 360 como desde la web de Afasaf, eh, reiteramos, gracias a todos, lo que quede por contestar nos comprometemos a contestarlo en el, en el futuro. De nuevo, muchas gracias uh, y nos vemos. Adiós.